años todos los años hay que gastar una millonada en la reparación de los estadios todos los años también pero déjeme contarle esto Freddy Ortiz se pregunta también todos los años cada vez que el presidente o los presidentes de la república van al congreso el congreso lo reparan también y lo remodelan, y yo lo he vivido eso o sea, lo destruyen de una búsqueda que Eso es búsqueda, Jorge Luis Eso es búsqueda Pero ¿y cómo es posible? ¿A que tú nunca has oído de que, que Todos los años los estadios de Grandes Liga lo están reparando, ¿tú nunca has oído eso? Y además aquí se si equipo que tiene el estadio, ¿por qué ellos no le hacen el Eso es privado, exactamente. Es privado, Nosotros, privado. nuestros impuestos tienen que cubrir eso, entonces así no, así no, así no se puede, mira, así no se, así no se llega a ningún lado. No, las utilizar nadie que no, lo diga? no, más nadie. Pero entonces ellos que cubran. Claro, ¿Y claro. porque el pueblo dominicano tiene que cubrir los gastos? Aparte de eso, le da muchísimas facilidades ¿Sí? a un negocio, porque la pelota aquí es un negocio, ah, un negocio privado. Y, y, y, y le impuestos de sus para Pero eh, de los gobiernos aplican lo que se aplicaba. Ya, este, este, este, este país, no, lo, lo, lo, lo, cuando los no. emperadores romanos, eh, eh, eh, circo y pan, ¿cómo es este? el circo? Le, te daban este... Eh, te entretenían ¿Un circo? Un, un, un circo, te entretenían para que tú te embullaras y no pensara si es que eh, el sí. público sabe que va al circo a eso y tú deja sí. cuatro, cuatro años manejar. Sí, claro, así mismo, eh. claro que sí. Bueno, Adiós. Que te buena tarde. Que te a... Buenas noches, Omar. Sí, buena noche. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien es eh, eh, excelente el tema que usted está tocando ese del de, de congreso y el gobierno usted sabe por qué no se ha aprobado ese nuevo código con las tres causales porque qué no hay billetes de promedio? por medio porque qué no por lo lo aprueban de una vez y no hay discrepancia ahí explíqueme usted mientras mientras el pueblo no despierta no o más, y se lance a exigir no van a... No va, oye, no van a estar metiendo así no van a estar cambiando espejitos por oro, como le hicieron a los taídos cuando coló. A eso le dieron espejitos. A, no, no, no. a, a nosotros es muy bien <risa> <risa> con promesa. Con no? no. promesa. Eh, mira. Pasan los años y promesa también. <risa> Miren esto. Eh, eh, en los últimos días. Prestenle atención a este tema que yo voy a tratar a continuación. Hace unos días murió el economista Frank Guerrero Prax, que fue gobernador del Banco Central y canciller de la República, hijo de la profesora Ibelice Pras Ramírez de Pérez. Frank, eh, eh, un tipo que se cultivó en el Banco Central a nivel técnico, y entonces, en el gobierno de Hipólito Mejía, Frank Guerrero Prax fue elegido gobernador de Banco Central. Eh, yo, como es un gobierno que creó tanto problema y tuvo tanto problema, uno a veces carece de información eh, respecto a determinados hechos y determinadas actuaciones, porque como se produjo una crisis del sistema bancario que fue aterradora, que produjo más de un millón de pobres, por lo que aquello implicó, eh, sin embargo, algunos economistas y personas muy amigas de Frank han salido en su defensa y ha salido a relucir algunas de las situaciones, el economista Eduardo García Michel, que fue miembro de la Junta Monetaria, eh, Marisol Vincent Bello, que fue presidenta de, de, de, de, de, de, de todos esos organismos empresariales, de, fue ella presidenta de Ángel, y ella es miembro de CONE, de una familia muy prestigiosa. Marisol escribe un artículo, yo voy a coger esta llamada y después voy a querer que me permitan concluir este tema, para que ustedes vean esto, lo, lo que yo, en base a lo que han escrito esas personas, sobre Frank Guerrero Prax Que yo creo que es muy importante conocerlo Para que ustedes vean Las cosas que a veces se desconocen Buenas, tarde! Buenas, tarde. Buenas, tarde. Buenas. Buenas. Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas. Eh, creo que es para el Que está como huyendo Vamos con este tema primero Ahorita lo decido. vamos con este tema vamos, vamos con este tema, miren Vamos. Eh, permítanme, no coger llamada ahora Para yo tratar este tema Miren, oigan lo que sale a relucir ahora con la muerte de Fran Guerrero Prats. Y dentro de eso hay algo que yo incluso llegué a discutir con gente aquí. Porque la gente del grupo de Hipólito Mejía quiso decir erróneamente. Y ahí sale a relucir por qué lo quitó Hipólito a Fran Guerrero Prats de gobernador de Banco Central y lo mandó a la Cancillería una jugada maestra por la posición que la adoptó. Oigan esto, resulta que Frank Guerrero Pras, yo dije tiempo atrás aquí, que el Banco Baninter y otros bancos más, pero especialmente Baninter, venía teniendo problemas de diablura que ellos hacían desde 1989, lo que pasa que los inspectores bancarios cuando iban los sobornaban para que no dijeran lo que estaba ocurriendo realmente y no habían una serie de leyes. Que, se, eh, que definieran todo el andamiaje financiero bancario del país, porque eso se creó fue en, y, y se aprobó la nueva ley monetaria en el 2002. En esos problemas, en esos líos. En esos líos. ¿Qué resulta? Evaninte creó dos bancos paralelos sí. con contabilidades y, y engañó a muchísimas personas. Le estoy pidiendo que me permitan terminar este tema para ahorita coger la llamada, porque es que se, se, se escapa cuando uno coge llamada, el tema después se vuelve una porquería. ¿Qué resulta? La gente de Hipólito quisieron decir, José Luis y Men, y amigos televidentes, que di que una gran hazaña de Hipólito fue devolverle los cuartos a la gente, porque eso salvó el sistema bancario. Y yo dije en aquel momento, y hoy con estos informes que han salido a relucir, sobre la muerte de Frank. Me vienen a dar la razón a mí. Los hipolitistas decían. No porque Hipólito salvó. Pagó. Porque pagó. Pero tú sabes qué, Esa deuda. Está hoy sobre. O sea el Banco Central. Tiene deuda. Fruto de esa situación. Que sobrepasa. Los 500 mil millones de pesos. Que lo debe. ¿Qué pasó? La ley monetaria establece. Que cuando un banco quiebra, cuando un banco quiebra, lo máximo que se puede entregar son 500 mil pesos. Para cuando el banco es intervenido por las autoridades, se cojan los activos que queden, es decir, si el banco tiene, por ejemplo, este, eh, una propiedad allí y esa propiedad se vende y se hacen 100 millones de pesos, eso se le reparte a, a, a los que pasen, a, a los usuarios que pasen de 500 mil pesos para allá. ¿Pero qué hizo Hipólito Mejía para favorecer un grupo de tutumpotes? Que eso nunca se quiso decir. O que a Liranzo, que era tesorero, porque la ley también prohíbe que a los directivos... De los bancos, cuando los bancos quiebran, tú no le puedes devolver dinero porque usted es directivo. No, ¿Usted es culpable? A ah, Guaral Iranzo le devolvió hipólito 500 millones de pesos. A Guillermo Gómez, periodista, le devolvieron 12 millones de dólares.